prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué es lavado de activos? Es tratar de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y fondos vinculados con estas. También es adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar o administrar bienes ilícitos legalizar ganancias ya obtenidas en otras actividades ilícitas en la mayoría de los países del mundo esta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero blanqueo o legitimación de capitales entre otros entre los delitos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo están el enriquecimiento ilícito los delitos contra la administración pública también son delitos el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, el secuestro extorsivo, la rebelión, el tráfico de armas, los delitos contra el sistema financiero, los delitos producto del concierto para delinquir, y la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es proveer, suministrar o recolectar fondos de manera ilícita con el fin de ser utilizados para cometer cualquier tipo de tentativa o de acto terrorista. ¿Cómo se puede prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la empresa? Es indispensable el conocimiento del tercero. Para la empresa es importante conocer los accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y demás grupos de interés con los que se tiene o tendrá alguna relación comercial o contractual. El conocimiento del tercero implica saber, entre otros, quién es, qué hace, dónde se encuentra ubicado, quiénes son sus socios y primordialmente, ¿de qué fuente provienen sus recursos? Verificación de la información La información suministrada por el tercero será validada con el fin de determinar si esta es real y consistente. Asimismo, que el tercero no se encuentre vinculado con delitos asociados al lavado de activos y o financiación del terrorismo. Monitoreo y seguimiento el monitoreo y seguimiento del tercero se realizará durante el tiempo que dura la relación con este, con el fin de evitar o detectar situaciones que coloquen en riesgo la empresa. Señales de alerta De acuerdo con las señales de alerta identificadas, se realiza el análisis respectivo y se establece el tratamiento a seguir. Reserva de la información la información suministrada por los terceros y la generada a partir del seguimiento y monitoreo es información clasificada como confidencial, por lo tanto, las personas que tienen acceso a ella están en el deber de darle dicho tratamiento. Consecuencias El no realizar las actividades de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo podría exponer a ISA y sus empresas a los siguientes riesgos. Riesgo reputacional. Es el desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, acierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo jurídico. Es verse inmerso en demandas o situaciones legales por tener una relación con un tercero incurso en estos delitos.